un hombre torcido había un hombre torcido en un camino torcido en el que se encontró una moneda torcida compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido y todos vivían en una casa torcida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 cena torcida sobre una mesa torcida entró un caballo torcido de un establo torcido comieron platos torcidos en estilos torcidos y al terminar tenían sonrisas torcidas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 Camina, no corras Juegas seguro Cruzaré caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas?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 Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Humpty Dumpty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 10 botellas verdes colgando en la pared 10 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer abren 9 botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared